La Policía Nacional realizó un desalojo en terrenos invadidos en la comunidad de Telanza, en el municipio de Nenagua. ¿Qué pasa? Nosotros nos metimos ahí en ojos solares porque el Puma vino y nos presentó el baile de, del título y no tiene título, ¿sabes? No tiene título. El Puma, el Puma vino aquí, cuando el Puma vino aquí nosotros nos reunimos todo esto ahí adelante. Entonces el Puma no, no dio la orden para que nos metieran, los invadir, ¿sabes? Y habló con el mayor para que no nos tocara nada. Ni, ni a nadie nos no, no tocara, ¿sabes? Es, Por eso es nosotros ilegal, estamos metidos ahí. No legal, ¿no? Eso es ilegal, eso es no lo que lo hacen, están haciendo, es ilegal, un ¿sabes? Es ilegal porque no, porque no, no presentan sea ni, ni título ni nada. Entonces, antes de ellos venir a romper todo, tienen que presentar un título y nosotros no, no, no, no salgamos. ¿Tú no crees? el salón, nosotros tratamos de mudarnos ahí. Porque... Y de repente, que vienen y nos están tumbando todo. Y no uno de los desalojados dijo que se instalaron en el terreno porque el diputado Napoleón López el Puma supuestamente le había presentado un documento donde se podían alojar en la tierra y eso hicieron. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.